Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y tenemos nuevas novedades, ¿Novedades? ¿Por qué? Porque sale el evento del de último Tracker. Eh, se vino, se vino nomás como estábamos planeando Así que vamos a analizar de manera rapidita lo que tiene que ver con este nuevo video que sacó World of Tanks en su página Saludos, de YouTube maldades. En su canal Nuestro centro de inteligencia nos ayudó a localizar al ingeniero renegado Max von Krieger okay. conocido como Von Hoffman Creemos que está desarrollando una nueva arma con un devastador potencial de combate Y considerando su especialización, debe de estar basada en tecnología electromagnética Consideramos que sus acciones pueden llegar a ser peligrosas y que van en contra de nuestros intereses y los de nuestros aliados okay. El alto mando decidió formar un escuadrón Harrier especial cuya misión será desarmar al potencial agresor y si es posible, capturar su tecnología. Equipos de 7. Para completar la misión, todos recibirán un vehículo especial. El T-55 Thunderbolt. Se trata de un T-55 modificado con aceleradores de proyectiles electromagnéticos adicionales en el cañón. La unidad de poder impulsual Tecnología que recibimos de nuestros aliados Se encuentra en el chasis del vehículo Y se usa para activar los aceleradores electromagnéticos A ver, básicamente esto es como una fuente de poder Bien, que puedes ir recargándola durante eh, El transcurso de la batalla Más que nada para que tengan una idea De Cos. qué estamos hablando Al comienzo de la batalla la unidad estará vacía Y no podrán infligir daño considerable A los vehículos de Krieger Claro, ahí está La el fuente de poder no Estará solo, habrá vehículos de combate Independientes en el campo de batalla Que llegarán en escuadrones Una vez los destrocen, el último enemigo Derrotado soltará un paquete de energía Con forma de una esfera de rayos acérquese a ella El impulso al consumirá la energía Restaurará parte de sus puntos de impacto Ah, mira como que arriba hay como una barra Bien, ok, o sea, tenés como una barra Que vas a ir, eh, pues, eh, como decía Firepower eh, O no sea, la... El poder de fuego ha sido incrementado. Pero también puedes darle turbo para que salga con más poder el motor. Además, recolectar un paquete de energía aumentará el tiempo restante de la misión. O sea, dieron 30 segundos. Es decir, es muy importante agarrar eso. Es la posición del ingeniero se revelará en el mapa cuando la unidad de poder esté completamente cargada. También obtendrán acceso al modo de carga que otorgará aceleración adicional al vehículo durante un breve periodo de tiempo. Ahí va. Lo que les decía, el tema este de eh, darle más fuerza el al motor. Es el, ingeniero y su vehículo en el, el centro de inteligencia indica que las ubicaciones principales de las actividades de Krieger son Stutzianski, Fisherman's Bay y Redshire. Tres mapas. Estudian, estudianski. Redshire, Comarca Roja y Fisherman Bay, Bahía del Pescador El Buffentrager está equipado con una especie de campo electromagnético que mejora las defensas del vehículo mientras tenga suficiente energía Tiene como un escudo, escudo. Causar daño a los módulos internos y externos resulta imposible y tampoco podrán aturdir a la tripulación del Buffentrager también deben tener cuidado con el armamento del enemigo El Buffettranger solo necesita unos pocos golpes para convertir su vehículo en chatarra El vehículo del ingeniero... Es, es una especie de boss, o sea, te das cuenta que, que es, es el jefe supremo Con dos características tecnológicas La primera es la flecha electromagnética se trata de una carga de alto voltaje que inflige una poca cantidad de daño al impactar y desactiva los aparatos electrónicos. Esto los ralentizará por un tiempo y reducirá las características del vehículo. La segunda habilidad es el pulso electromagnético. Desactiva los aparatos electrónicos de todos los que se encuentren en la zona del impacto. Puede atravesar obstáculos Lo hizo Pollo, el chabón que estaba atrás de la casa Ahí con, o sea, si sos el tanquecito que estaba ahí El t 55 alejate porque En ese círculo te mata O sea, ya está, cagaste Tres vías, puedes responder Te va a hacer bosta ese te digo, ¿no? ¿eh? Un campo electromagnético y 32.000 puntos de vida. <ríe> 32. 32.000 puntos de vida, bro. Siente el poder del Bafentrager. Hazlos correr. Va a estar difícil, me parece. En el modo de juego, el último Buffentrager, los jugadores pueden jugar como Harriers o controlar al Buffentrager. Para ello, completen misiones especiales y consigan llaves. Las llaves también okay. pueden encontrarse en los paquetes de la tienda Premium. Además, recibirán cofres al completar misiones. Dentro encontrarán créditos, reservas personales, espacios de garage... Kits de desmonte, consumibles y días de cuenta premium de World of Tanks Los cofres. Bueno, fíjense todo lo que hay en los cofres Día de cuenta premium, reservas, espacio de garaje, kit de desmonte, consumibles, día de cuenta premium objetos de colección que les mostrarán su progreso Complet Bueno, ese, ese evento era había anticipado en la de los Harriers, Con los y álbumes y todo Para recibir muchas más recompensas Lo veo muy similar a navidad Pasa que yo interpreto que la gente de War Gaming, de World of Tanks, eh, debe decir, bueno, el evento de Navidad funciona, hagamos algo similar pero más chico, eh, y te das cuenta que, que va más o menos por ese lado. Porque hasta ahora yo nunca he visto un, un evento así con coleccionables, que podés comprar cosas en la tienda premium, que va a haber paquetes, que va a haber cajas, es muy, no sé si le llama mucho a la atención, muy, muy navideño, ¿no? También hay cofres especiales que pueden comprar en la tienda premium. Las recompensas de los cofres especiales son más importantes. Y por si fuera poco, también tienen la posibilidad de recibir uno de los 16 vehículos. Vehículos: el T77, mirá. Revaloricé: FB4202, el Super Pershing, T92, BK, el Mowbreaker, el str 1 el Hawk, el Lowell, el CDA, el Canon Shot Panzer, el STG o el Wart, lo mismo. El First Prototype, el D54 El Wansu, el Casa Chino El L y el IS-6 Me gustaría saber si en las cajas te toca el Te toca alguno de los que ya tenés Si te dan el equivalente al oro Sería un golazo Puede que no sepan de antemano Que hay dentro de los cofres especiales Pero pueden volver a abrirlos Los cofres se reabren usando créditos Los cofres especiales Se reabren usando oro Además recibirán 100 de oro por una vez Tras la primera apertura Ah, mira, ok 100 de oro Si son afortunados Puede que enfrenten al Bafentrager Auf E-220 especial En combate Destruirlo no será sencillo Pero si lo hacen Cada miembro de su equipo recibirá un cofre especial Bueno, re bien Comandantes Bueno, buenísimo, buenísimo. O sea, en el sentido de que pareciera que, está, que va a estar bueno el evento, parece muy divertido, así de buenas a primeras, eh, parece que va a estar bueno. Después me gustaría meterme más de lleno. Esto fue una reacción a lo que fue el, el video que salió en World of Tanks en Latinoamérica, que está traducido. Les agradecemos un montón a la gente de Wargaming que a partir de un tiempo acá hayan traducido los, los videos, porque antes estaban en inglés con el... Subtítulo y no es lo mismo No, no, no, no, no le llega a la gente de igual manera eh, Así que nada, pero va a estar muy bueno Y, y bueno, nada Espero que, que se prendan, que el evento va a estar Muy muy divertido eh, Vamos a hacer cositas seguramente eh, No estoy seguro si puedo decir algunas cosas Pero por las dudas no las digo Si no, en el video que voy a hacer más tarde o mañana seguramente O a la noche, no sé cuándo Ya habrá más info seguramente pero bueno, amigos, esto fue un pequeño pantallazo. Después nos meteremos más de lleno, detalle a detalle, con, con lo que vendrá respecto del evento. Un beso, chicos, cuídense. Chau, chau.